los estrobos de la noche, como si la carretera estuviera hecha de fuegos artificiales y ahora mismo festejáramos el fin de la humanidad porque ser joven es vivir de la misma forma que al borde del apocalipsis, haciendo el amor ante el fin del mundo, el pedal se abraza con amor a mi pie, la caja de velocidades une sus engranes a mis venas, voy a más de 180 elecciones con el único combustible que me provee la vida, mi cuerpo, mi cuerpo. la ciudad que sacudo según mi gusto, donde abundan hoteles de paso, fiestas, explosiones solares, descales, clayudas, tejate, es ahí en donde en realidad habita lo divino, reniego del presente, el pasado, el futuro y todos los tiempos, el jazz y la cumbia me salvan, ahí en el tatuaje, en la mandorla de la Virgen, en el sudor de las amapolas, la ventisca del bello público y todo esto es apenas el inicio de una eyaculación que mis palabras hacen en el desierto de los cielos un hombre de fiera salvaje, uno que mida la dimensión de mi sombra uno que describe el antepenúltimo de mis besos para tener el valor de trepar de nuevo al cuadrilátero y vencer la derrota que dejó mi padre en un ataque cardíaco con una patada voladora y una llave china sobre el cuello de las personas que odié en la infancia y el día de hoy ya sin odio sigo apretando y este poema está dedicado para todas aquellas personas que tuvimos que hacer o aprender a hacer llave chinas de niños para salvarnos y de adultos tuvimos que aprender a un cuadrilátero para hacer las paces con nuestros padres. Gracias.